¿Por qué es importante tener un canal en YouTube? ¿Qué beneficios hay para ti, para tu empresa, para tu emprendimiento? ¿Cómo beneficiarse del mismo y sacarle el mejor de los provechos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Henry Pineda y te doy la más cordial de las bienvenidas a este video donde vamos a explicarte, a contarte desde la experiencia por qué es importante tener un canal en YouTube. Antes que nada, lo primero que tienes que hacer es decidir si vas a vivir de YouTube o lo vas a utilizar como una moneda de cambio. Si decides ser youtuber, crear tu propio contenido y viajar por el mundo, quiero decirte que el camino no es muy fácil y requiere de mucha paciencia y bastante contenido. Sin embargo, cómo obtener ese contenido y qué subir al internet te lo voy a explicar más adelante en este mismo video. Te aclaro algo, estos mismos métodos son los que utilizan los vendehumos para meterte en un curso, en un embudo de ventas y dorarte la píldora. Para venderte estas, entre comillas, recetas ganadoras o fórmulas de crecimiento dentro de YouTube. Que por cierto, no son de ninguna autoría, de nadie, no son mías, no son de esas personas. Más bien, son las reglas de juego que las pone Google y que las pone YouTube. A ellos hay que escuchar siempre. Segundo, y también es muy importante, YouTube recomienda el ingreso pasivo por medio de esta red social que sea como una moneda de cambio o como un segundo ingreso que tú tengas. ¿Por qué? Porque la monetización al principio es muy difícil. En algunos casos te puede tomar uno, dos o tres años ingresar en el programa de monetización y tratar de ganar mucho dinero de manera exorbitante. A lo mejor te tome cuatro, cinco o seis años. Bueno, eso sí es muchísimo tiempo. Tercero, crear un canal de YouTube es totalmente gratis. Basta con tener tu correo electrónico activado en Gmail para que puedas tener tu propio canal. Pero sin embargo, yo te recomiendo que trabajes siempre con un correo electrónico nuevo y ese mismo correo electrónico de nombre lo pongas en tu canal. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese contenido o esas palabras claves de cola larga? ¿O qué información para subir en internet? En este momento te lo voy a explicar. Vamos entonces con la primera técnica. Te recomiendo que abras tu navegador de preferencia. Pero te recomiendo que sea Google Chrome porque tiene muchas más cosas interesantes. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner el video del que quieres hacer. Digamos que tú eres un especialista en hacer ejercicios y vamos a poner para la espalda. ¿Listo? y Aquí tenemos algo súper interesante porque aquí ya están los nombres que la gente está buscando en este momento. Entonces tenemos ejercicios para la espalda baja. Y aquí está una buena técnica. Utiliza esta palabra de cola larga en un titular para tu video, lo puedes hacer en YouTube, lo puedes también poner para Facebook y para Instagram, te va a funcionar súper bien, eso es lo bueno que tiene este Google Chrome, también tienes ejercicios para la espalda en casa, para la espalda alta, ves, ya tienes la idea y el titular que debes poner en tu video de YouTube, es espectacular, ahora vamos con la segunda técnica que también es súper buena, pero lo vamos a hacer dentro de youtube.com y ahora vamos a buscar aquí, otra vez podemos buscar ejercicios para la espalda y ahora tienes otras ideas más de palabras claves de cola larga para hacer videos tutoriales videos de lo que tú quieras pero siempre no cuando vayas a hacer un, un, un titular recuérdalo por favor siempre ejercicios para la espalda y brazos mira ve aquí tienes más este, palabras claves que en el navegador de Google. Yo personalmente utilizo estas dos técnicas. A mí me va súper bien. Ahora, como te dije hace un rato, no pertenece a ningún gurú de ventas, no es exclusivo de nadie, no es exclusivo de este canal, no es exclusivo de ningún coach, de ningún vendehumos. Simplemente son las reglas de juego que pone Google y eso hay que hacer caso. Ahora sí, te voy a explicar algunos beneficios que tiene crear tu propio canal en YouTube. Subir toda la información que sea necesaria, como promociones, descripción de productos, servicios. Proporciona toda la facilidad del producto que quieras vender. Recuerda, lo importante es crear tu propia comunidad, mas no subir videos por subir. Segundo, no subir videos a lo loco, sino más bien ser prudente. A lo mejor el producto que tengas no requiera de tantos videos en internet, o a lo mejor sí, ya depende mucho de las palabras claves que hayas investigado. El tercer punto para mí es súper clave. Si haces una buena investigación de contenido y de palabras claves de cola larga, lo más seguro es que te van a contratar esas dos técnicas que ya te las expliqué anteriormente. Y el cuarto que me gusta un montón, que es salir en vivo. Es la mejor estrategia que puedes hacer. Cuida mucho los detalles como la música de fondo y los famosos derechos de autor que son una pendejada. Perdóname el término. Siempre pon las palabras de cola larga en los titulares. Quinto, y este es un valor agregado muy bueno. Si trabajas de manera responsable los titulares de cola larga, las descripciones en los videos, las etiquetas que le pones al video y al canal, tu canal automáticamente va a empezar a crecer sin hacer absolutamente nada. Y eso es muy bueno. 6. Y esta es una buena estrategia como para empezar a ganar dinero, no necesariamente de YouTube, pero sí teniendo ingresos extras, que te va a hacer muchísima falta porque la fase de crecimiento es bien complicada. Vende espacios publicitarios. Y es lo primero que debes hacer antes de empezar con tu canal. Y este es un efecto de enganche. En todos tus videos, en la descripción del contenido, deja todos tus enlaces para tus redes sociales, así como un número telefónico y un número de WhatsApp. Es gancho seguro. Te he compartido unos 7 beneficios, sé que hay muchos más, Déjalo ahí en la caja de comentarios que me parecen brutales a la hora de empezar un canal de YouTube. Mi sugerencia sana es que empieces lo más pronto. No te demores tanto en qué voy a poner, qué voy a decir, una intro, lo que sea. Simplemente empieza a subir contenido y luego empieza a compartir en todas tus redes sociales. La verdad que te va a ir muy bien. Llegamos al final del video. Voy a seguir haciendo más contenido como este. Cuídate mucho. Yo soy el profe Henry Pineda.